Saludos, soy Rael Manguera. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para mover la barra de juegos en Windows 10. En mi caso el mapa de Call of Duty me sale aquí y la barra de juegos me sale así y me eh, impide ver eh, los enemigos cuando se acercan en el mapa. Entonces me puse a cacharrear y con, el, con la opción. Entonces vamos a mostrar, les voy a mostrar en el juego el mapa me sale por aquí entonces cuando presionamos la tecla Windows más G G de gato nos sale la opción para grabar sabemos que si damos clic afuera en uno de de la pantalla se nos cierra esta ventana entonces para poder moverla antes de iniciar a grabar debemos eh, mantener esta opción aquí abierta esta ventana. entonces una vez demos clic en iniciar grabación nos debe salir la barra de juego aquí, el grabar la grabadora aquí, entonces sin cerrar esto no podemos tocar la pantalla afuera porque no nos da la opción de moverla, miren que cuando acerco el puntero sobre ella me sale una subventana arriba, miren, para cerrar y si presiono clic izquierdo aquí la puedo mover para donde yo quiero. miren, entonces la puedo dejar ahí arriba, entonces cuando di clic afuera la pantalla se quita, eh, la barra de juego de aquí y queda la grabadora simplemente entonces ahí ya, ahí ya no me estorbaría el mapa bueno eso ha sido todo por hoy espero que lo disfruten y no olviden de suscribirse, chao